¿Qué haces? Pobre ingenuo ¿De verdad pensaste que iba a morir por ti? Suéltame ¿Recuerdas? Prometimos estar juntos hasta el final ¡Pero no te suéltame! tan de puta! ¿Cuántos apostó? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Desprestar? ¿Solo una canica, hijo? Perdóname. Mira, me queda una canica más. Hijo, si tienes que engañarme para tomar todas mis canicas, ¿te parece justo? Estás haciendo trampa. Samu, ¿de qué estás hablando? Las probabilidades son de 50-50. Explícame cómo sigues ganando. ¡Yo no he hecho nada! ¡Esta situación no tiene ningún sentido! ¡Dijiste que nunca habías jugado! ¡¿Qué fue lo que hiciste?! ¡Dime! ¿Cuál es tu plan? Sí. Nos vemos aquí cuando falten tres minutos. ¡Samu! ¿Pero qué haces? Yo perdí. ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, déjame perder con dignidad Tira otra vez Aunque lo hiciera no podría ganar Tú tienes una razón para salir Yo no ¡Ya basta de tanta estupidez y tiras esa canica. Trae a tu mamá Y ve por tu hermano Tienes una buena razón de decirte Es lo mejor ¡Kang Te agradeceré siempre por jugar conmigo Te lo tiras otro paso Ven conmigo. Solo así vivirás. Dime, ¿quién eres? Dino. Hermano. de niños nuestras mamás nos llamaban cuando estábamos jugando para ir a cenar y ahora ya nadie nos llama en los humanos a pesar de todo lo que pasaste sabes que tiene en común una persona sin dinero con una persona que tiene dinero en exceso y que le sobra que la vida no es divertida para ellos pasamos todo eso por diversión. Por favor, cuídalo bien. Lo haré. No te preocupes, ten un buen viaje. Gracias. Ven, toma siento, te voy a dar de comer. Algo. Come. Ay, no, debes tener frío con esta.